Muchas gracias. Adelante, doctor eh, Octavio Amescuano. Muchas gracias, diputado. Buenas tardes a, a todas y todos. Eh, bueno, represento en este foro a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Es una organización que, pues desde que fue incorporado el arraigo a la Constitución, hemos venido denunciando... Eh, su incompatibilidad con, con los derechos humanos y pues, los abusos en los que ha derivado la, la implementación de esta figura. Próximamente, eh, es bueno decirlo antes de que, de que empiece la exposición, estamos por publicar un informe detallado sobre la serie de violaciones y irregularidades que implica la implementación de la RAIBA en México, el cual bueno en su momento haremos llegar a, a, para todos los legisladores aquí presentes, para que cuenten con mayores argumentos, con nuestros argumentos, para combatir esta figura en la tribuna del Congreso. Y bueno, una vez dicho esto, eh, hablaré del, del tema que corresponde a mi mesa, que es el tema de víctimas de arraigo. Para ello haré referencia puntual a tres aspectos, para no extenderme demasiado, este, y que bueno, expongan los, los demás expertos en el tema también y bueno, empezaré por el, el arraigo como hecho victimizante ¿qué daños provoca el arraigo? pues como se ha ya mencionado y es bueno hacer, sería bueno hacer un recuento, el arraigo conlleva múltiples violaciones a los derechos humanos empezando por el derecho a la libertad personal eh, organismos internacionales han calificado el arraigo como una forma de detención arbitraria esto quiere decir que Puede ser que el arraigo sea legal, es reconocido en la Constitución, pero no deja de ser arbitrario. Esto quiere decir que es contrario a estándares internacionales por la forma que se implementa, por la serie de derechos que se violan a la persona que es privada de su libertad, lo cual lo hace una medida que afecta el derecho a la libertad de la, a, al derecho a la libertad personal de forma injustificada. Eh, el arraigo también afecta el derecho al debido proceso de, la, de, la, de las personas que son objeto de esta medida el, obviamente al ser una investigación digamos una privación de la libertad sin cargos a la persona que es investigada pues constituye una relación evidente al principio de presunción de inocencia claro como, también como se ha mencionado en, en este foro el a, los, a las personas que, son, que se aplica a la medida de arraigo no les es concedido un derecho de audiencia, no les da oportunidad de defenderse y por lo tanto también se está violando el derecho a una defensa se viola el derecho a un recurso efectivo el, no hay recurso que sea efectivo contra el arraigo y sobre esto me referiré, hablaré un poco más adelante obviamente afecta el derecho a la circulación y el derecho al honra y a la reputación también muy importante afectación producto del arraigo y por último, también traer vulneraciones a otros derechos como el derecho a la integridad personal. Y bueno, esto se puede ilustrar a través de, de casos, que, que bueno, ya algunas, algunos aspectos de estos casos se han mencionado ya en, en este foro. Eh, particularmente en la Comisión Mexicana acompañamos algunos de estos casos emblemáticos que ilustran la, las violaciones que conlleva la, la aplicación del arraigo. Eh, voy a hacer referencia a un, a un caso que ha aparecido en medios, tal vez ustedes, algunos de ustedes lo conozcan, es un caso de 25 policías en la ciudad de Tijuana, California, que bueno, fueron detenidos bajo órdenes de localización, lo cual evidentemente no justifica una privación de la libertad, llevados a cuarteles militares, torturados por varios días, no horas, varios días y eh, no puestos, obviamente no puestos a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público acudía al Partido Militar a tomarles la declaración, una declaración evidentemente prefabricada extraída bajo tortura el Ministerio Público recababa la declaración y regresaba a sus oficinas y dejaba al, a las personas bajo poder del militar una vez terminado este digamos este periodo constitucional de retención de la persona, la, los, los policías los 25 policías fueron sujetos a un arraigo en el cuartel militar. Esto quiere decir que se quedaron a disposición de las mismas autoridades que los habían torturado por más de 40 días. Y bueno, a raíz de eso se fueron generando, por supuesto, muchas más violaciones que se Perciben en otros casos, se pueden apreciar en otros casos y que hacen del, del arraigo una, una medida de violación sistemática a los derechos humanos. ¿no? El, evidentemente, cuando el asunto llega a conocimiento del juez, este no revisa las condiciones bajo las cuales fue detenida la persona, lo cual constituye pues una violación en sí. Y otra serie de irregularidades que se van generando a lo largo del proceso y que debe en una absoluta desprotección para los derechos de la persona y que lo repercuten mucho más allá de la implementación del arraigo. En, mientras se ejecuta el arraigo, también por esta, digamos, afectación al derecho de presunción de inocencia y por esta presión, digamos, de ejercer, de ejercer, de ejercer la acción penal en contra de la persona, pues simplemente si comienza este, este fenómeno tan conocido en México, es la fabricación de pruebas. Y esto también se liga de forma muy directa con, el, con la figura del testigo protegido. Eh, al el Ministerio Público, al no poder reunir las pruebas suficientes para procesar a una persona que es arraigada, comienza un proceso de fabricación de pruebas. Eh, es es muy, muy común esta práctica. Por la cual, bueno, se, se recaban supuestas declaraciones de testigos protegidos, que obviamente nunca comparecen a la juez a notificar sus declaraciones, y, a, y a, solamente con estas declaraciones de testigos protegidos, muchas veces fortalecidas con otras pruebas también completamente ilícitas, como son declaraciones obtenidas bajo torturas de los propios imputados, se les ejercita acción penal y pueden estar privados de su libertad, pues en, en lo que dure la en lo que dure la, la, pues el proceso penal seguido en su contra. ¿no? Y, y bueno, esto, esto nos lleva a a la cuestión de por qué eh, no hay un recurso efectivo contra el arraigo y a un tema que no ha sido abordado en este foro, que es la responsabilidad que han tenido jueces federales en el abuso de esta figura. Eh, el doctor, eh, citaba al eminente catedrático Ferraioli, que bueno, dice que básicamente que los jueces precisamente están para controlar y corregir los abusos de, por parte de las demás autoridades para proteger las, los derechos de las personas cuando el, el caso se metió a su conocimiento. Y bueno, esto desgraciadamente no sucedió en México, empezando por el hecho de que estos juzgados especiales que fueron creados... Para dictar arraigos, esos juzgados de cateos, arraigos de interacción de comunicaciones, juzgados federales del distrito, pues según las cifras concedieron el 95% de las órdenes de arraigo que les fueron solicitadas. Ahora la pregunta es, ¿bajo qué criterios revisaron las, las solicitudes de arraigo que les sometieron los, los ministerios públicos para que llegaran a conceder? pues casi todas las solicitudes que, que les fueran presentadas y bueno esto es nada más empezando por estos jueces especiales, luego viene la cuestión del amparo que bueno, como ustedes saben es la herramienta principal herramienta que tenemos para la protección de, de nuestros derechos humanos y bueno evidentemente muchas personas cuando eran sujetas a raigo incluyendo este caso de los 25 policías que les mencionaba pues mientras eran sujetos a arraigo, se pues, presentaban amparos ante tribunales federales. Ahora el amparo pues tiene un problema, ¿no? que evidentemente no se resuelve en una semana, entonces, generalmente tarda más tiempo, entonces para cuando llega una posible resolución del arraigo, pues ya se da lo que la ley de amparo denomina cambio de situación jurídica, pues lo que hace que se sobresale el amparo antes de que se decida porque el arraigado pues ya no está arraigado, ya está sujeto a proceso penal, cambió su situación jurídica y entonces pues el amparo se vuelve inefectivo. Ahora la constitución de la ley de amparo prevén una medida muy importante dentro del amparo que es la suspensión del acto reclamado. ¿no? Ahora los jueces sí pueden aplicar la suspensión del acto reclamado cuando les es presentado un caso de arraigo y bueno, se dan cuenta de que la persona es arreglada, privada de su libertad, sin elementos realmente que, la, que puedan ser usados en su contra para, para, para continuar privada de su libertad. Pero lo que, sucede, lo que ha sucedido también es que los jueces no hacen valer esta suspensión del acto reclamado bajo diferentes argumentos. ¿no? En este caso de los 25 policías, se los comento brevemente, pues fueron varios argumentos. Uno de ellos, por ejemplo, era que la... La el, el arraigo es una medida de interés público y por lo tanto no es susceptible de ser suspendida Eso es un, yo creo que un análisis interesante que se podría. Yo creo que cabe hacer una autocrítica por parte del, del Poder Judicial de la Federación de cómo adopta este tipo de criterios y cómo niega este tipo de, de derechos y que se siga continuando este abuso contra las personas al haber interpuesto, a una, a una vez interpuesto el amparo. Y bueno, también un tema muy importante es esta cuestión de la vulneración a la integridad personal de, de los, a aquellos a los que les es impuesta esta medida. Eh, se ha, ya se ha comentado que bueno conlleva la violación a varios derechos, no necesariamente el arraigo como tal, no constituye una violación al derecho a la integridad personal, pero fácilmente deriva la violación a este derecho. ¿Y eso porque Nada más para ponerles un ejemplo, pues la ley no establece en qué instalaciones debe ser ejecutada la medida de arraigo. Y bueno, aquí en el Distrito Federal pues, tenemos el Centro Federal de Arraigo, que bueno, ustedes, muchos de ustedes ya habrán visto, se encuentra aquí en, en la Avenida Baja California, este, lo identificarán porque pues, es una casa muy bien resguardada, hasta hace poco con, contaba con una barricada, metralletas empotradas y con vigilancia por parte de marinos por allá de policías federales pero bueno, en otros lugares de la república eh, pues simplemente el arraigo no se ejecutaba en, en lugares parecidos ¿no? el, por ejemplo, no a poner un ejemplo en el norte de la república el arraigo es implementado sigue siendo implementado en insta instalaciones completamente improvisadas como por ejemplo cuartos de hoteles yo me pregunto qué tipo de instalaciones puede tener un hotel para tener privada de la libertad de una persona por el tiempo que establece el arraigo, pero lo más grave de todo es que también esta falta de regulación produce que el arraigo sea ejecutado en lugares, por ejemplo, como instalaciones militares, como fue este caso de los 25 policías que les comentaba que la persona, las personas continuaron bajo el poder de los elementos de las autoridades que los habían torturado, pues simplemente porque... Ahí el, ahí el Ministerio Público y el juez también se le ocurrieron autorizar que las personas arraigadas continuaran detenidas en estas instalaciones militares. Bueno, esto es un hecho gravísimo. El, nosotros pues hemos denunciado ante, ante organismos nacionales, tanto internacionales, extrañamente, y cabe también mencionar el papel que ha jugado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pues básicamente no ha sido ningún papel hasta este momento. De los casos que se han sometido a conocimiento de este organismo nacional, a diferencia de lo que ha sucedido con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que se ha pronunciado firmemente por la eliminación de esta figura, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha limitado únicamente a decir bueno, no se puede tener arraigadas a personas, en instalaciones militares, se ha recomendado a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República en ese sentido, pero no se ha pronunciado sobre absolutamente ningún otro aspecto que tenga que ver con la legalidad del proyecto, lo cual es bastante preocupante. Y bueno, ahora para finalizar, bueno, ¿qué sigue? Eh, se ha mencionado qué es lo que, que podría proceder en, en el caso del arraigo bueno, en esta legislatura, eh, por lo que se puede apreciar, la discusión está entre su regulación y su eliminación. Por supuesto, nosotros estamos a favor de la eliminación. Consideramos que es, también es una figura... Va a ser una, el arraigo va a ser muy difícil de regular. ¿Por qué? Porque una, el arraigo actual puede ser hasta por 80 días, aunque se reduzca a 8 días. Pero si se justifica la detención de una persona por 8 días bajo argumentos de el, para asegurar el éxito de la investigación como lo establece la Constitución esto sigue sin ser acorde con los estándares internacionales y por lo tanto sigue siendo de la, de la una figura que atenta contra el derecho a la libertad personal entonces de esta serie de complicaciones pues lo ideal claramente sería eh, la eliminación del la RAE, porque nosotros vamos a estar eh, presionando y, y, y luchando para que, para que así sea pero independientemente de eso, también organizaciones como la nuestra hemos ya presentado casos ante organismos internacionales de derechos humanos en Naciones Unidas, tanto en Naciones Unidas como en el sistema interamericano, pues reclamando el uso de esta figura. Que bueno, es muy probable que las resoluciones de estos organismos eh, sean después, eh, se, se publiquen después de que el Congreso lleve a cabo la reforma. Las reformas que hemos estado comentando, exigiendo que, que así se lleven a cabo en este foro. Pero queda pendiente el tema de reparación para las víctimas y que viene a colación con la ley de víctimas que pues entró a vigor hace 11 días exactamente. ¿Qué va a pasar y qué lectura le vamos a dar al arraigo bajo esta nueva ley de víctimas? Eh, evidentemente, eh, como se ha dicho aquí, se cuenta con varias opiniones de organismos internacionales, se cuenta con muchísimos argumentos para demostrar que la, la implementación de la RAE constituye una violación de derechos humanos y como tal, pues, de acuerdo a la Ley de Víctimas, es una violación que debe ser reparada. Y bueno, según la Ley General de Víctimas, pues procede una serie de medidas que al menos teóricamente deben ser brindadas a las víctimas en materia de reparación, como es la restitución en sus derechos, una compensación económica, una rehabilitación tanto médica como psicológica, unas medidas de satisfacción, que consiste en pues, actos simbólicos de reconocimiento de violación de derechos humanos de la persona y garantías de no repetición que pues, básicamente en este caso, y digamos en consonancia con lo que se ha hecho aquí, pues exigirá reformas legislativas para, en el mejor de los casos, eliminar el arraigo de la legislación mexicana. Pero bueno, este, esta, esta medida suena, esta, este conjunto de, de medidas suenan bien en teoría, pero hay que tomar en cuenta que al menos a nivel federal, en el sexenio anterior hubo más de 8.000 víctimas de arraigo y debe presumirse que al menos otro tanto a nivel local, por parte de procuradorías locales. Bueno, entonces, ¿qué viene? Pues el Estado en teoría tendrá que reparar a entre 15.000 y 20.000 víctimas del arraigo que, que fueron afectadas a sus derechos y que legítimamente tienen el derecho a exigir una reparación por parte del Estado, entonces es un grave problema que se va a tener que plantear esta administración y pues, pues bueno, yo, yo dejo, esa, dejo esa consideración a la mesa para, para seguirlo discutiendo, muchas gracias.